Julio, eh, queríamos charlar con usted, obviamente cuestiones políticas es, es todo un referente, pero queríamos hablar de esta creación del registro de, de deudores alimentarios, este, a ver si efectivamente se convierte en ley, si usted nos puede dar algunos detalles más de lo que pretenden justamente. Bueno, este, este proyecto va a ser impulsado porque justamente Cecilia Moró, quien va a asumir como presidente de la Cámara, preside o presidía, o va a dejar de presidir, la Comisión de Legislación, que es donde está el proyecto como cabecera, y a su vez eh, también está en familia, que una colega radical, eh, Rosana Reyes, eh, también preside, y hemos estado trabajando en el tema para sacar un, un despacho único, un proyecto que tuvo ya media sanción en el Senado, uh -huh. que, pero que perdió Estado parlamentario. Básicamente, lo que, se, eh, lo que está en el proyecto, lo que estamos hablando, es crear un registro nacional porque hay registros provinciales, claro. pero acá necesitamos una, una fuente nacional para que, bueno, aquel moroso que caiga en, en, en tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, ingrese al registro. Y ese ingreso al registro le va a ser una barrera, un obstáculo para cualquier trámite bancario, compra de auto, hasta de viaje al exterior, eh, para darle más herramientas al juez a la hora de actuar y tratar de encauzar la morosidad para que uh -huh. se transforme en cumplimiento efectivo de, de la resolución judicial eh, que se tenga al respecto. ¿no? Claro, porque bien decía usted, hay registros, este, acá recuerdo que alguna vez hasta se publicaban en los diarios, no sé si esto se sigue haciendo eh, en la provincia de Mendoza, pero lo que pretenden es que esto sea nacional, para que tenga justamente en cualquier parte del país... Claro, exactamente, para que sea efectivo. Porque si no, se hace Porque difícil, sino, un, un, un moroso en Mendoza va a San Luis, abre una cuenta bancaria, compra un auto, saca eh, saca un registro y lo que queremos es complicarle la vida uh -huh. para que solucione el tema, ¿no? Claro, uh -huh. claro. Agustina. Bueno, eh, también queríamos preguntarle, Julio, hoy va a tener una jornada muy importante en la Cámara de Diputados de la Nación. Usted hablaba hace un ratito de Cecilia Moró. Ya dan por descontado que va a ser la nueva presidenta de la Cámara, ¿no? Sí, porque, bueno, hay hay voces de, dentro de nuestro espacio que, bueno, que no, no, no ven con muy buenos ojos a, a Cecilia Moró porque ha tenido un actuar, digamos, eh, a ver, muy, muy picante, yo decía en una entrevista ayer con respecto a la oposición en muchos temas, con la vacuna, pues, se acuerdan de, de la vacuna Pfizer y sí, todo sí. eso, pero es eh, eh, norma, es tradición, es costumbre que, que el presidente de la Cámara eh, representa al oficialismo. Claro. No solo la primera minoría, eh, como por ahí se dice, sino al oficialismo. Pongo el ejemplo, eh, Pinedo fue presidente provisional y éramos 13 senadores nada más cuando asumió Macri, del 72. Emilio Monzó éramos la segunda uh -huh. minoría y se concedió. Bueno, la forma de, de darle el aval en este caso va a ser con una extensión a pesar que había gente a favor, en contra, y, y bueno, hemos decidido esto, Bien. que es la manera de, de permitirle que, que al oficialismo que proponga y claro. que designe al presidente de la Cámara. ¿no? Y usted, eh, Julio, ha estado hablando sobre Sergio Massa, lo conoce mucho, de hecho ha estado en contacto con él eh, en, en estos últimos años por el trabajo legislativo, por el trabajo en el Congreso. ¿Qué nos puede decir acerca de su figura y este nuevo rol que asume en el Ministerio de Economía? Bueno, es una figura con, con peso político distinto a, a cuando se recurrió a Bataki, ¿no? que yo me acuerdo que en las redes puse, cuando se va a Guzmán, acá tiene que venir una figura con peso político o un economista de reconocida trayectoria que sea indiscutido. ¿no? Uh -huh. Bueno, él, él reúne la condición de, de una figura porque ha construido su propio espacio, ha acordado con el kirchnerismo nuevamente, eso le costó en su imagen, se... Se depreció, pero bueno, ahora tiene ahora creo que se juega el todo por el todo, ¿no? Ha renunciado claro. a su banca, que está bien, uh -huh. creo que corresponde, para asumir en pleno. Sabemos que hay otros funcionarios que dejan pendiente, pendiente de su banca a la hora de asumir funciones en el Ejecutivo, el caso de, del jefe de gabinete. Ajá. Y bueno, lo, lo que pasa es que no tiene mucho tiempo. Yo siempre de, de, digo a un ministro hay que darle seis meses. Bueno, Massa tiene un día. No, no, no tiene mucho, depende de mañana cómo se va a orientar esta economía tan dinámica y tan sensible que tenemos, hasta ahora los mercados, el dólar han reaccionado relativamente bien pero estará en el mañana lo que anuncia, el rumbo que trace, más allá de que cueste llegar a ese objetivo pero el país necesita, necesita saber si tenemos viento favorable si es viento favorable, lo aprovechamos si no hay rumbo no hay claro. viento favorable, ¿no? Porque pareciera... No ¿Cómo pareciera? Entonces, sí, perdón. Esperemos a ver que, que uh -huh. el equipo lo está armando relativamente bien, inclusive ha recurrido a colaboradores de, de Alfonso Pragá, históricos, ¿no? Como Rigo, que ahora va a ocupar una un cargo en Hacienda. Así que, bueno, esperemos... Él sabe que acá eh, la economía es suma y resta. Tiene que buscar suma generando condiciones de inversión y resta, reestructurando el gasto público, podría ser achicando ministerio. hay, hay dos, dos parámetros muy fuertes, los subsidios económicos y sociales, uno es energía, transporte, uh -huh. y los otros todos los planes sociales que tienen que ser transitorios, y bueno, y eso es lo que hay que reestructurar, ¿no? Uh -huh. eh, yo pensaba, Cobos, que en los argentinos tenemos la costumbre de sentirnos el ombligo del mundo, ¿no? Y el mundo está un poco convulsionado, usted decía recién, bueno, quizás ese... ese... Imagino que va a aparecer también ese mundo convulsionado. Puede brindarnos algunas alternativas que habrá que estar atentos para poder aprovecharlas, ¿no? Porque uno vio lo que pasó en Italia, lo que ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra, este, ni hablar del contexto entre Rusia y Ucrania, otras escaramuzas justamente allí cerquita, en Europa. Digo, está como en inflación en Estados Unidos, está una, una situación macro bien compleja, ¿no? No es solamente Argentina. Nosotros es que es tenemos es que es nuestros es es problemas. Mira. Eh, pero, pero el problema es que no lo aprovechamos, ¿no? Porque la verdad es que hacemos un problema de cada solución. fíjate que el tema eh, de alimentos, donde Ucrania es un problema, está sacando recién un, un, un cargamento, un despacho de, de, de, de, eh, de materias agrícolas, ¿no? O de producción agrícola. Eh, y nosotros que podemos eh, eh, producir para 400 millones de habitantes o más, siempre andamos con trabas poniendo poniéndole algún un obstáculo al sector de la producción del campo. Y en materia energética, hemos demorado el gasoducto, hemos demorado vaca muerta, y hoy el problema de energía, aparte de los <coughs> dólares que, que nos están faltando, no solo es por Se la van compra del sino claro. por las importaciones que tenemos al en sector energético. Entonces, son dos cosas que, uh -huh. que Massa tiene que impulsar fuertemente, facilitarle al sector de la producción, no solo al campo, ¿eh? mire lo que pasa en materia vitivinícola, eh, todas las restricciones importaciones originan este esta, estos impedimentos o, o tiempo en poder exportar y eso uno pierde mercado entonces tenemos como vos decía esta oportunidad que hoy se presenta al mundo de necesidad donde la pandemia ha afectado sensiblemente a muchos países ve la inflación Chile ha subido su inflación el propio Estados Unidos bueno pero son valores relativamente todavía manejables. Julio. Lo nuestro es tormentante y tenemos claro. que controlarlo, ¿no? Claro. Hay una palabra muy temida de la que se está hablando últimamente, y de hecho algunos economistas piensan que la forma es una devaluación. ¿Qué piensa usted al respecto? Mira, yo creo que, fíjate, cuando Alfonso Pragay unificó el tipo de cambio, no hubo un impacto inflacional. Ayer me lo preguntaba un periodista y tenemos que ordenar la economía, porque la verdad que esta, estas cosas sui generis que tenemos nosotros enredadas en nuestra economía, fíjate lo que propuso el gobierno, bueno, el, el, el, cuando estaba Bataki, este dólar soja, pero sume, que es un porcentaje y lo otro no, pero te impido tal cosa, la verdad que un diagrama de flujo parece un, un viaje espacial, tiene que ser más simple todo, entonces, bueno, hay que aumentar la competitividad sin duda, y hoy tenemos inflación, porque se habla como temeroso de la evaluación, pero la verdad es que seguimos teniendo inflación. ¿Pero por qué? Porque hay déficit. Entonces, bueno, son un conjunto de medidas que hay que aplicar eh, y ahí para Marsa tiene que apelar a, a los consejos que le den eh, gente con experiencia. Está Mars, inclusive. Eh, yo me acuerdo que recurría a él cuando tuve que negociar el bono a Concagua en una charla de porque Él colaboró con el doctor Raúl Alfonsín uh -huh. En su momento, y la verdad es que me, me dio una mano bastante grande. Entonces, bueno, rodeándose de gente que le diga, mira, así no podemos seguir. ¿Qué empresa puede venir a invertir en Argentina? Se dice, hacemos una evaluación de proyecto, un TIR, un BAN, que se llama, valor agregado neto, tasa de interés retorno, si con estas variables no saben a, a qué dólar poner, qué inflación tomar... ¿Cuánto va a valer la energía? ¿Cuánto va a valer el combustible? Bueno, esto es planificación, se llama. Uh -huh. Ahora eso es lo que está faltando. Julio, y muchos hablan de que la crisis es política. ¿eh? Escuché, por ejemplo, a de Mendiguren, a otros, interna, dentro del Frente de Todos, pero también con complicaciones en la oposición. Eh, está claro que cada uno puede tener una mirada ideológica distinta, pero lo que creo que reclamamos todos es, bueno, un poquito de buscar ese rumbo, entre todos, ¿no? Puede ser es la responsabilidad de ustedes, en este caso usted que es diputado. Pero, ¿Se puede encontrar o no? Es eh, así, por eso yo digo que hay que dejar pensar en el 2023, claro. porque si no la oposición va a decir, no, y que no le vaya, si le va bien que no le vaya tan bien. La verdad que le tiene que ir lo mejor posible, porque si no caemos nosotros también por acción o por omisión, claro. porque la gente dice, bueno, y ustedes la oposición, ¿qué hacen? que no hacen nada para corregir esto. No, ¿no? incluso es difícil, gente... Julio, encontrar eh, eh, algo que usted está diciendo. De, cuando le preguntamos por Sergio Massa, usted está encontrando este, valores de Sergio Massa. Es muy difícil hoy de referentes, quizás lo más importante es de la oposición, que puedan mirar por fuera de ese rol opositor, que puedan mirar por fuera de este pensamiento que tienen en función del 2023. Entonces son dardos, chicanas, de un lado y del otro, ¿eh? simplemente estoy poniendo el ejemplo de Sergio Massa. Sí, sí, sí. Y bueno, lamentablemente es así, pero acá lo que hay que pensar en el bien común y el bien común es hoy pensar en la sociedad que, que le está pasando muy mal, ¿no? Y con, con los índices de pobreza, con los índices de desempleo. Entonces yo creo que si las cosas mejoran, va a ser una oportunidad, una mejor oportunidad. para Nosotros que pretendemos ser gobierno, ¿qué preferimos? Reci recibir un gobierno tirado por el piso o que estén funcionando las cosas. Uh -huh. Y obviamente a nosotros nos va a costar más levantarla. Y después la gente nos va a decir, bueno, y ustedes ¿por qué no lo solucionaron? Entonces yo soy de los que pienso que mientras más alto sea el pine del gobierno más nos va a esforzar a nosotros uh -huh. a llevar una propuesta, a unificarnos a no distraernos en, en pavadas en muchas cosas que hoy nos debía la atención porque por ahí uno dice se siente seguro que, que ya el gobierno está terminado. Bueno, Ojalá que, que pueda revertir esta situación, por lo menos que le encauce, le encamine. Es muy difícil, yo sé que no es fácil, porque eh, eh, Argentina eh, eh, eh, culturalmente es culturalmente un país muy difícil de encontrar una única herramienta. Pero miren, yo, yo siempre pongo, yo fui gobernador en 2003-2007, y en el 2007, en el 2005, tuvimos inflación de un dígito. Y ahí había, ¿qué variables macroeconómicas? Superávit fiscal de tres puntos del PBI, balanza comercial positiva, un único tipo de cambio, reservas del Banco Central de Libre Disponibilidad y balanza comercial positiva. Bueno, entonces tenemos que recuperar esa variable y seguramente nos va a llevar al país a inflación de un dígito. Y después la gente decidirá en el 2020. 23 con, entre el oficialismo y la oposición, pero hoy la ciudadanía está mal y debemos acompañar de la oposición aquellas cosas que creemos que están bien y no sean claro. pájaros de mal agüero eh, a la hora de cuando hay un recambio, bueno, darle un cierto grado de crédito no para ver claro. si puede, puede eh, corregir las cosas. Si no las corrige, bueno, esa es la responsabilidad del gobierno, obviamente, porque nosotros no tenemos responsabilidad en gobernar. En el medio de julio una figura de Cristina, que usted conoce muy bien, por supuesto, muy fuerte, eh, está clarísimo por el peso específico que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que ahora está, bueno, no sé si usted habrá visto en las redes sociales, casi todo el oficialismo saliendo a bancarla en torno a, a este juicio, este alegato que se dio a conocer ayer. ¿Tiene alguna opinión usted al respecto este, sobre el funcionamiento de no, la justicia? Yo, yo, yo, veo, yo veo que está complicada y que creo que en esto hay que dejar que la justicia actúe, están a nivel de, de, de fiscal, obviamente que tiene esta causa y otra causa más, la causa de los cuadernos de Oten Sur. pero bueno, hay que dejar que la justicia... Y no interferir, porque si queremos una justicia independiente, dejemos. La justicia uh -huh. tiene de distintas instancias, ¿no? Entonces una puede corregir a la otra. Si ve que es incorrecto lo que está diciendo el fiscal acusándolo, bueno, estará el Tribunal de Garantía o los jueces, o la Cámara de Casación o lo que sea. Pero yo veo muy complicada la causa de, de Cristina. Lo último, Julio, lo vuelvo al principio eh, de la charla. No sé, Agustín, te queda una pregunta sí, más una, sobre lo político? Una más, eh, en realidad, bueno, claramente tiene que ver con lo político, mm. pero nos preguntan mucho, Julio, sobre el tema de los créditos uva Usted había tomado, eh, usted, usted había tomado esta bandera y prometió hace un tiempo que sí. se podía avanzar en el Congreso. Tenemos alguna novedad concreta? Bueno, eh, a ver, justamente lo acordamos con, con Massa. Eh, y con Negri, con el, el, presidente, el presidente del radicalismo el presidente frente de todo, Germán Martínez, en, en dar tratamiento, se dio tratamiento. Cuando le tocaba venir a los bancos, a la Comisión de Finanzas y Presupuestos, fue el cambio de la renuncia de Guzmán. Los bancos le pidieron a Masa un tiempo para ver, a ver cuáles eran la, los cambios de, de la nueva ministra de Economía. Bueno, eh, yo me acuerdo que me molesté con Massa porque le dije, mira, igual, igual tendrían que haber venido, por lo menos manden a los, a los gerentes de relaciones institucionales, porque ya las cosas, ya, ya la problemática sabemos. Entonces, bueno, ahora vamos a tener que retomar, una vez que esté reemplazado la figura de Massa, el reemplazo, voy a volver a insistir para que terminen de venir los bancos y de ahí en más tratar de sacar dictamen. Unificado si se puede, y, eh, y si no, iremos cada uno. Lo cierto es que donde está el escollo, eh, todos sabemos que eh, y acordamos entre oficialismo y oposición que tiene que ser reemplazado por el coeficiente de variación salarial en vez de, de la inflación. Ahora, el descalce por los compromisos que ya tienen los bancos, lo el, eh, con los bonistas todo, cómo se paga, uh -huh. cómo se financia. Y ahí es donde tenemos diferencia. Estamos tratando de achicar esa diferencia y si esto logramos ensamblar y coincidir y converger en esto, bueno, se transformará seguramente en un despacho unificado. Eh, cierro entonces con la pregunta que le iba a hacer, Julio, volviendo al inicio de la charla y el motivo inicial, o sea que es, es imposible no charlar de cuestiones políticas con usted que fue eh, vicepresidente de la nación. Eh, ¿Tienen algún dato sobre la cantidad de deudores? ¿El porcentaje es muy alto, ¿La, el, el porcentaje de deudores alimentarios en el país? ¿Qué registro tienen al respecto? ¿O se cumple? Mire, las estadísticas dicen que de 7 de cada 10 eh, es moroso. Así que son muchas, ¿no? Claro. claro, claro. Eh, eh, así, esto es un tema que hay que corregirlo porque uno en la diaria, cuando se mete en esto, eh, recibe comentarios de gente y la verdad que se asombra del grado de incumplimiento que hay en este sentido. No piensan en los chicos, no piensan en la educación. Por ahí la madre se, se ve recargada con el trabajo, imposibilitada de hacer uh -huh. trabajo porque tiene que a su vez criar a los chicos. La verdad es que es muy injusta esta situación. Por eso nos impulsó a ser muy rígidos en el proyecto de ley y ojalá que, que, bueno, que se transforme porque será una herramienta más que tendrán los jueces porque hoy es muy discrecional. Depende del juez el grado de... De, digamos de, de decisión que toma en uh -huh. cambio acá se le va a encausar más al juez pues, mire y usted le puede impedir todo esto y tiene claro. que cumplir con este senti en este sentido no bueno ojalá avance Julio le agradecemos el contacto ha sido muy amable un placer, que un placer. Muy bien. gracias